Bueno, pues eh, lo primero, aunque suene tópico, es dar las gracias ¿no? a, la, a las entidades organizadoras, a la Sala Laborágine eh, y, en especial, al sindicato ganadero que, que tenemos aquí, eh, UGAM COAG, del cual, como ha dicho muy bien Eneco, soy reciente miembro del, del Consejo Regional de, de Cantabria. Y bueno, y darle las gracias en mayúsculas a, a María del Socorro porque, bueno, ha, ha venido desde muy lejos para traernos su experiencia, una cruda experiencia que, que a lo mejor vemos muy alejada de, de nuestra realidad, pero en la que yo también veo, veo bastantes paralelismos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, soy Raquel, eh, no sé si me ha presentado antes muy bien en ECO, y os voy a contar... Eh, cómo es la vida en, en las zonas rurales y, y cómo puedo hacer posible tener un, una, una compatibilidad laboral con, con vivir en el mundo, en el mundo rural. Eh, no os voy a hacer una presentación muy larga, son simplemente fotos para que de forma visual pues, eh, veáis un poco más lo que es la, la realidad ¿no? de, de mi día a día. Y lo primero que tengo que decir, eh, empezar diciendo es que yo no siempre fui una mujer rural, yo sí que tenía contacto con la vida en el pueblo porque mis abuelos eh, vivían en pueblo, mis abuelos maternos eh, son, eran de un pequeño pueblo de Soria y, y mis abuelos paternos también eran de, un, de, de otro pueblo, no, no tan pequeño, pero de Badajoz. Pero yo nací, eh, crecí y me crié en Madrid, eh, ahí estudié y e hice mi licenciatura de veterinaria y es en, en el año en el que acabé, en 2007, es cuando tuve que decidir eh, a dónde, a qué me iba a dedicar, ¿no? O sea, sí que era veterinaria de, de vocación y, y sigo a, eh, adorando esa, mi profesión, pero tenía que decidir que yo allí en Madrid eh, no quería vivir, o sea, estaba muy alejado de, de, la, de, de lo que yo quería para mi realidad, ¿no? Y gracias a una beca en un centro de investigación pude pues, estar trabajando durante dos años en diferentes partes de España y es cuando conocí el norte de, de España. Y, y la verdad es que en ese momento pues, me enamoré de, de esta tierra, me enamoré de la gente, de los pueblos, de las costumbres, eh, de los grandes contrastes entre las zonas de costa, de sus montañas y, y de todo. ¿no? Y, y desde hace 11 años pues, pues vivo aquí, en Cantabria pasa pues bueno os presento esta foto porque yo vivo aquí y esta foto es del viernes que cayó una nevada vivo en un pequeño barrio de un pueblo que en el que solo bueno está a 700 metros de altitud eh, somos cinco habitantes y yo soy la más joven está aquí. el siguiente por la cola pues eh, son dos matrimonios que viven en el pueblo y pues el más joven, los más jóvenes son de 60 años o, o así. Eh, para que os hagáis una idea, que lo he mirado en el, en el, Maps, ¿no? en el Google Maps, eh, estoy a 110 kilómetros de, de aquí, de Santander, y claro, el hospital más cercano, está en, en Torre la Vega, que, que está a 84 kilómetros. El pueblo un poco más grande que está cerca de, de donde yo vivo, pues está a un kilómetro, pero... Son 42 habitantes, ni tiene consultorio médico, ni escuelas, eh, ni bar, ni tienda. Los servicios mínimos pues eh, están como, como mínimo a 8 kilómetros. Entonces, eh, y yo pues tengo coche, eh, tengo acceso a internet, hay cobertura, eh, tengo unos ciertos privilegios, pero bueno, hay gente que, que, que no tiene ese acceso, ¿no? Eh, pero bueno, no todo es malo ¿no? en, en la zona rural, no todo es tan malo, así que pasamos a Esto cuando negó, al día siguiente, pues yo abro la ventana y, y la verdad que este maravillo, estas maravillosas vistas eh, son las que veo desde mi ventana. ¿no? Y, y considero que es un privilegio poder vivir aquí, poder mirar por la ventana y observar todos los días cómo cambia Peña Ventosa con nieve, sin nieve, el paisaje y aprender a entender cosas que antes decía y esto eh, aprender a entender cómo están las nubes cuando viene viento sur cuando viene eh, viento del norte eh, pero no es tan fácil poder vivir aquí porque es un lujo al final poder compatibilizar la vida laboral al final tus fuentes de ingreso tienen que venir de una zona próxima no, no puedes trabajar en santander y, y vivir aquí eh, y bueno, pues os voy a contar un poco cómo es mi día a día, cómo compatibilizo la vida aquí y, y cómo es eh, eh, un día en, en mi vida. ¿no? Eh, estas imágenes pues, son de un día normal en mi vida, llena de sucia, eh, trabajando. Eh, yo soy veterinaria de, de campo, también hago algo de, de perros, y, pero sobre todo trabajo con grandes especies, con vacas, caballos, eh, ovejas, cabras. Eh, y, y bueno, pues es un, es un mundo difícil porque es un mundo rural en el que te ves... Cuando yo vine, pues vine sola, no tengo familia en Cantabria ni nada. Entonces es un mundo que mayoritariamente se denomina mundo de hombres, ¿no? Y, y ya pues, por llegar te encuentras con todas esas trabas, con esos topicismos de, de que no es un sitio para ti, de que no es un sector para una mujer, ¿no? Y, pero a mí eso, la verdad que nunca me impidió seguir... Seguir adelante y desarrollar mi profesión que, que me encanta, la vida en el campo, el contacto con, con la naturaleza, los animales, para mí no, no es una opción el, el decir que, que es un mundo de hombres. ¿no? Entonces, eh, aparte de ser una veterinaria de campo ¿no? y hago poca clínica, la verdad, porque no, no tengo tiempo para ello, pero sí que mi trabajo principal eh, es el desarrollo y la gestión de un proyecto de ganadería de vacuno de carne. Este proyecto surge eh, movido por la, por la Fundación Marcelino Botín, que os sonará que tiene la sede aquí en, en Pedrueca, como un convenio de colaboración con el Instituto de Ganadería de Montaña, eh, promovido por por la necesidad de un desarrollo económico en las zonas, de, en zonas desfavorecidas de Cantabria. Ellos, eh, se, se estableció un estudio que zonas de Cantabria eh, tenían menos eh, ingresos, se hizo un estudio en toda la provincia y vieron que la zona del Valle del Nansa, que no sé si os sonará, os ubicáis desde poblaciones, toda la zona donde están las Cuevas del Soplao hasta San Vicente de la Barquera, es uno de los valles más desfavorecidos y con mayor riesgo de despoblación, porque la gente ya no tiene eh, ingresos y, y no tienen de dónde sacar, eh, desarrollar económicamente. ¿no? Entonces, uno de los pilares de este proyecto era, aparte de hacer pues, eh, un trabajo en, la, en el colegio, que se, que se está haciendo los, los pocos niños que quedan, o, o hacer eh, otro trabajo de agricultura, que es la mínima. Hay, pues, poca agricultura allí, la verdad, eh, y algo de, de desarrollo del turismo, o sea, el, el pilar fundamental de la economía de ese valle es la ganadería, la ganadería de vacuno de carne, de, de montaña. Entonces, este proyecto surge para dar una salida comercial a esos ganaderos que, que viven o sobreviven allí y, y, hacer, eh, y darles eh, una mayor rentabilidad a sus explotaciones. Desde el minuto uno, eh, la empresa, una empresa cántabra de supermercados eh, locales eh, que tiene tiendas aquí en toda Cantabria, hay algo en, en Castilla-La en Rioja y en Castilla-León, eh, que es el grupo Semar Lupa, dijo que ellos apostaban por este proyecto local, porque al final es un proyecto local, eh, y en septiembre de 2010 eh, se empezó a desarrollar. Eh, empezamos con seis ganaderos y tan solo pues eh, al principio se comercializaban pues eh, seis animales a la semana o así, eh, un total de 100, 100 terneros que le dimos en el, en el, a finalizar el, el año 2010, eh, pero a día de hoy este proyecto ha derivado en, en ser, en autogestionarse, ¿no? eh, de tener una independencia económica de esa fundación que sí que aportó cuatro años eh, pues al final el, el sueldo del técnico, ¿no? que, que soy yo. Eh, y este, este proyecto hoy en día se autogestiona y, y ha derivado en la, formación de, en la creación de una, de una agrupación de ganaderos. Eh, estos ganaderos tienen un objetivo y, y a la vez un requisito, que es eh, comercializar sus productos a esta empresa de supermercados. Eh, a día de hoy este proyecto ha sido, como, ha sido modelo en, en todas las las zonas colindantes de Cantabria, al final en toda la provincia, entre todos los ganaderos de vacuno de, de carne que cumplan los requisitos que, que se establecen, eh, y, te, y contamos con 140 ganaderos, y en lo que hemos, eh, llevamos de año de 2019, desde enero hasta, hasta ahora, eh, hemos, se han comercializado unas 1.600 eh, canales de ternera. Para mí es, es un orgullo porque has visto crecer un proyecto ¿no? y, y ves cómo hoy es una realidad, es una realidad, una alternativa económica a estos ganaderos de montaña. Y antes, un poco antes de venir aquí, estábamos hablando de pues, todos los tratados que, que se están firmando ahora, que salen mucho en la televisión, los tratados del Mercosur, de eh, la exportación, importación de, de productos y, y, y cómo nos afecta esto a nuestra economía, más, más de lo que, lo que parece, ¿no? porque sin firmarse, hablaba que un compañero ayer en eh, una de las charlas que andan en Reynosa, pues eh, lo reflejaba ¿no? que antes de firmarse ese tratado ya se está reflejando en el precio de, del vacuno y es verdad que hace tres, de, tres meses a, a ahora, solo hace bajar. Entonces, eh, nuestros productos no pueden depender de, de tratados internacionales de un barco que hasta ahora también les comentaba yo que, que está siendo el principal exportador de, de carne a, a Líbano y a, y a los países árabes, que ha sido lo que salvaba, entre comillas, este, este mercado. ¿no? Y, y entonces dar esta alternativa económica a los ganaderos pues es una realidad eh, y, y, pueden, y pueden adherirse a, a este programa nosotros sí pasa eh, nosotros eh, uno de cuando evaluamos la hicimos unas encuestas para evaluar la cuáles eran los principales problemas que, que había en ese momento ¿no? hace nueve años y que los siga y que muchos de ellos siga habiéndolos ahora ¿no? eh, los principales problemas es que el campo se está vaciando ya no, no queda no quedan ganaderos que no hay relevo generacional porque los ganaderos se van haciendo mayores y muchos no tienen hijos, no tienen descendencia y los que tienen descendencia pues no quieren esa realidad para sus hijos, les obligan a estudiar a... y una vez que se van fuera del campo pues cuesta mucho volver ¿no? también hay una falta de infraestructura, nos encontramos, eh, os pongo esta imagen no se ve bien por la luz, pero esto es una cuadra que se sigue usando a día de hoy es una cuadra de piedra eh, donde meten los animales, las vacas abajo y arriba pues es el pajar eh, pues, eh, que, el, que la maquinaria no entra en, en, ese, en ese sitio, ¿no? eh, la única maquinaria más moderna que tienen es un carretillo y, y un carro tirado por, por animales, y esa es la realidad que existe hoy en Cantabria, o sea, no, porque las, infra, las infraestructuras cuestan muchísimo dinero eh, y, la, y la gente cada vez se desmotiva más. ¿no? Otro de los problemas que que te encuentras es la, la falta de, de apoyo también de las instituciones que vienen cargados de, de, normativas, eh, <ríe> vienen cargadas de normativas que vienen de, de Europa y, y no se ajustan a la realidad del campo muchas veces. O sea, eh, nos, les están pidiendo unas tecnificaciones y unos cambios que, que son inviables económicamente en muchos de los casos, por lo que, por lo que no cumplen. Eh, hay otros factores como la falta de, de formación e información a los jóvenes ganaderos que sí que deciden quedarse, ¿no? Hay mucha gente que, que bueno, que decide quedarse en el campo, pero no, no existe unas buenas formaciones, no hay, no hay unos buenos pilares que, que hagan que el sector de la ganadería sea un sector fuerte, como y que de los que vales cada vez eh, cuando les, les oyes, de, no es un sector del que la gente esté orgullosa, de dedicarse a ello, ¿no? y es de donde hemos venido todos, eh, entonces si, a, si les damos más herramientas, si a, en este sector hay más herramientas de conocimiento, eh, la van a poder eh, utilizar mejor, y hay que estar muy preparados además para estar hoy en el campo, no vale, con eh, sí que es muy importante el conocimiento que lo hablábamos antes, el conocimiento que nos han dado los abuelos, los padres, el, los hábitos que se hacían en aquella época, pero hay que tener muchas más herramientas porque ahora el ganadero trabaja mucho con los papeles trabaja mucho eh, con, con las subvenciones y, y bueno pues es no es no es fácil no entonces una eh, pásame María bueno nada estos son eh, una de las de las grandes eh, cosas que cuando empezamos el proyecto eh, las que nos basamos en que eh, no, no les eh, dijimos que tenían que hacer grandes cambios en sus ganaderías porque si no, hubiese, no hubiese funcionado, ¿no? Eh, esto es un ejemplo de uno de los cambios que se hacía, pues... Eh, y que hace que se revalorice el, el producto que tienen, ¿no? Es eh, introducir pues, pequeñas tolvas de exclusión, aquí solo pueden entrar los terneros pequeños y lo que se consigue es hacer una alimentación en semiextensivo con sus madres eh, por lo que los, los animales tienen una alimentación eh, mucho más natural que no se puede competir a lo mejor en tiempo eh, en lo que se prepara un animal en un cebadero intensivo en Castilla, en cebaderos eh, de grandes animales pero sí que tienen una calidad estos productos, ¿no? de hecho eh, se comercializa todo en estos supermercados bajo la marca de carne de Cantabria, que es una indicación geográfica protegida que, que tenemos en en Cantabria y, y, nuestro, y mi trabajo es eh, garantizar esa calidad, ¿no? ese proceso desde, desde que los animales están con sus madres hasta que, hasta que acaban en, en la carnicería, para garantizar al final al consumidor y que, y, y que sea al final consciente de que, que está haciendo un consumo responsable de, y un consumo local, que es tan importante hoy en día eh, en, en la sociedad. Sí pasa. Bien. Bueno, también decir que hay mucho arraigo, ¿no? Lo que también la otra la contraparte no es todo negativo. Eh, la gente sí que le gusta quedarse en el campo, sí que sí que hay mucha tradición y mucha cultura arraigada al, al campo, a la ganadería, a las ferias. Eh, es una forma de ocio entre la gente joven y no tan joven que, que sigue moviendo a concentrarse a, a a estar juntos, ¿no? Es un evento social al final, con mucho arraigo. Eh, el folclore y todo eso no se puede perder y todo eso hace que, que la gente sí que quiera preservar eh, lo que hay en el campo de donde vinieron y sus raíces, ¿no? Y, y bueno, sí, pásame. Nada, aquí eh, contaros mi pequeño gran proyecto en el que también es muy reciente, llevo... Unos meses como ganadera de ovino, que también me ha presentado en Eco así. Eh, esto es pues, un maravilloso paisaje, pero a la vez agreste, ¿no? es muy abrupto, eh, donde están, bueno, ahí es parte del rebaño. Eh, este es el pasto de verano donde mis ovejas tienen que bueno, estar a mil, mil metros más o menos, mil, mil y poco y aquí es donde ellas eh, pues, se alimentan y es donde es, solo puede existir un, un tipo de ganado para conservar, aquí juega un, un papel muy importante la ganadería en la, en, en el, la conservación del paisaje, ¿no? Y, y también es muy difícil convivir eh, bueno pues ahora está muy reciente pues temas de controversia no es muy controvertido este tema con especies salvajes que, con las que tenemos que convivir es cierto hay que convivir pero ten, desde las instituciones pide un poco de, se pide un poco de colaboración siempre porque es muy difícil eh, convivir y sobrevivir en estos parajes y y siempre desde el respeto ¿no? eh, entonces bueno pues eh, ahora os voy a mostrar unas imágenes estas bonitas aquí tuvimos, eh, tuve que hacer una aprisco para para el ganado, para evitar que el lobo eh, acceda a ellas ¿no? y, y pues, las noches que dormían fuera pues eh, había bajas eh, y entonces bueno pues, eh, pues hicimos una, una aprisco eh, con vallado para que contra la peña duerman y, y poderlas, eh, pero es muy es, es duro el subir aquí porque está a muchos kilómetros ya del pueblo más cercano, eh, y aparte, bueno, pues eh, es difícil donde ya suben, que suben mucho más alto, y todos los días eh, subir y bajar dos veces eh, es bastante complicado de, de manejar. Y el otro día, pues como nevo, pues ya las bajé, pues pasar a otras fotos y os enseño así un poco el rebaño, eh, bajando por, por el bosque, que está súper bonito ahora con el otoño. Y, y, y nada, y aquí pues descansaron y estarán aquí hasta que empiece la paridera. Entonces este proyecto pues es muy reciente, empiezo con él y a mí, eh, mi idea, mi objetivo es poder, eh, las voy a empezar a ordeñar, eh, hacer un ordeño estacional, aprovechando el destete de los corderos pues, eh, dos o tres meses lo que, lo que ellas estén de leche y luego pues, aprovechar estos pastos de montaña que, que tenemos eh, a disposición y, y si algún día puedo, pues, transformar esa leche en queso y, y cerrar el ciclo para, para obtener la rentabilidad máxima a, a mi ganadería y por lo menos ser modelo, ser ejemplo para otros ganaderos que... Que con, con los que convivo y que siempre cuando lancé esta idea, ¿no? este proyecto, pues, eh, pues de todo, oí de todo, <risa> de que estás loca, eh, ahora pues con el lobo, eh, lo haces para dar de comer al lobo, <risa> bueno, de, todo, hoy de todo, y es de todo, pero no por eso hay que dejar de luchar y, y, nada, y la última ya es. Y muchas gracias por, por estar aquí y acompañarnos hoy. No preguntas, no. Bueno, yo quería felicitaros, sea, Me parece súper interesante las dos charlas. Porque, claro, venimos en Cantabria, pero no tenemos ni idea de.. o poca idea. Y sobre Colombia, pues vamos, bueno, no, me gusta muchísimo pues, toda la defensa de esa cultura porque la de lo no político, bueno, pues igual conoces un poco más pero me parece súper amigable lo que es haciendo pues. y no sé si, ¿qué esperanzas tenéis de conservar toda esa cultura o, o, o cómo, no sé, ¿qué, ¿cómo lo veis? La organización, y si sí, digamos, en, sea aquí o allá, en, en Latinoamérica, acá en como pueblos, es eh, si sí es necesario en esa idea, ¿no?, de ese, esa relación que tiene que haber con el, el campo y la ciudad, ¿sí? Porque en, en la ciudad se, eh, se se subvalora y se se, se se desconoce el papel que juegan las comunidades en los territorios. Y, y lo hablaba en la, la intervención de la compañera, ¿no?, de... De, de cómo se genera todo, cómo, se, cómo el mismo sistema, el modelo va generando todo un desarraigo. Eh, ella lo decía, pues la gente que vive en el campo no quiere que, que sus hijos en la medida que, que se van formando, pues vuelvan al campo. Y es una cosa que por ejemplo también con la formación en Colombia pasa y pasa en lo, en lo campesino que el, el dicho es vaya a estudiar para que no sea que no le toque vivir lo que, no, lo que le tocó a vivir a, a vivir como, como, como, como padre o como madre no entonces sí se va legitimando esa labor que hace el campesino en, en, en la producción de alimentos que es tan importante y que en, en, en, en, la, en las ciudades eh, pues se tiene acceso a los alimentos, o sea incluso nos van imponiendo formas, ¿no? Más allá de, de, de las formas, los modelos como locales que uno puede construir en la medida que va estableciendo Red y como colectivos, nos van imponiendo los grandes, las grandes cadenas alimenticias, los grandes supermercados pues donde lo que se hace también es, es aprovecharse de esa labor que, hace que, que hacen los campesinos y campesinas en el territorio, ¿no? Más allá de, re de reconocer y valorar ese trabajo, pues lo que hace también es aprovecharse de eso y, explot y explotarlo pagando como le da como les dé la gana sí, eh, y mientras que ellos pues eh, fructúan esa, esa a través de eh, mostr bueno, los mostradores y todas estas cadenas comerciales, entonces creo que la, la sensibilización y la relación que, tiene, que se tiene que establecer entre campo y ciudad es importante. Y la esperanza de nosotros allá en este, en este complejo momento que estamos viviendo, eh, es, la, es la organización y la movilización porque incluso de hecho mañana en Colombia vamos a tener se va a desarrollar un paro nacional que, que lo que busca convocar más pues como procesos organizativos y movimiento social en Colombia pues también como se logra tocar en, a, a, a la gente del común, ¿no? a ese cotidiano que vive todo el tiempo explotado en, la, en, la, en, la, en, lo, en las jornadas de trabajo, que viven con un salario mínimo que ya son pues equivalente en euros son como 200 euros mensuales, pero que por ejemplo en una ciudad como Bogotá no se acá, no alcanza para resolver la vida y el biene, un, ese bienestar en condiciones dignas, ¿no? Entonces se busca que, que la gente quiere que salga, que como ir aglutinando ese descontento que, eh, y lo otro es lograr eh, que en la ciudad se pueda dimensionar el conflicto que vuelve a, como el conflicto está, el conflicto sobre todo el armado ha estado localizado en el territorio, en, en el campo. Eh, en la ciudad poco se conoce el conflicto, que es lo que hay, digamos lo que impide como se reconoce esa esa, esa, reconocer esa realidad, ¿no? Entonces, ese, y, y creo que juega para todos a nivel mundial, es ese relacionamiento que tiene que haber entre campo y ciudad, y una forma es organizar, y la forma para resistir y para afrontar este, este, este modelo y, um, es, es la organización. <risa> <risa> tengo una pregunta para mañana para Colombia, por ejemplo desde el campo cómo se plantea el paro, porque es difícil para mí el campo, la ganadería no se puede, entonces qué tipo de acciones o cómo, cómo se está planteando desde la organización, desde las de... eh, participar en el paro. Sí. Bueno la, la intención es en la medida en que estemos cerca en en algunas regiones la movilización a salir a las vías o a las plazas. ¿Sí? Y, y en la medida que podamos mantenernos en las vías ¿Sí? porque finalmente lo que se han convertido en Colombia hoy es, es que lo que son la, la, las vías eh, las principales vías donde se han mejor acondicionado es para, para que pasen las mercancías ¿no? Eso. y entonces bloquear sea por un día por, por lo que podamos estar es, es bloquear esa economía del capital entonces ese es como, ese es como el ejercicio que estamos haciendo, eh, incluso también en, la, en las pequeñas ciudades ya es. Llega a eh, mantenerlo lo más que podamos en ese, en ese ejercicio de, de ubicarnos donde podamos no solo pues, hacer la denuncia, pero sí también como posibilidades de construir, ¿no? de, de encontrarnos a, a discutir lo que está pasando, como en un ejercicio de, de lo que signifique para nosotros desde la misma experiencia organizativa construir poder popular, no volver que ese poder pues que se nos ha despojado vuelva pues, a nosotros y desde ahí comenzar a generar otras dinámicas. Siempre existe aquí la posibilidad, nos levantamos y conversamos sí, de manera sí, más informal, sí, claro, que sí, si no esta posición sí, siempre sí. Es muy A mí se me ocurre, Raquel, que lo que, que dice ella de, de participar o sea que, bueno, de la, que has explicado de la carne y todo esto, ¿no? Yo creo que no, no, no, uh -huh. o sea, no. Bueno, sé que hay mucha carne sí. que canta a pero que, que hay que promocionarla más, ¿no? Sí, en ese trabajo, a ver, el. Eh, desde nuestra parte, claro, le hemos pedido muchas veces, al, es una entidad, eh, al final la certificadora es una entidad del gobierno, ¿no? es la oficina de calidad alimentaria que está ahí en el, en el CIFA, que es la que controla el tema del ecológico, eh, las marcas de calidad, denominaciones de origen, entonces desde nosotros, desde nuestra posición de ganaderos le, le hemos pedido, ¿no? nos hemos reunido con la dirección y siempre les pedimos, joder, una parte ¿no? a, a estos, se han hecho cosas, en eh, Diario Montañés tuvimos una rueda de prensa, eh, yo también estuve en una conferencia, ya hace tres años o así, en la escuela de hostelería para que los hosteleros al final supieran eh, un poco cómo es los futuros hosteleros, ¿no? sí, sí, sí. Eh, supieran cómo es el manejo, es tan importante el manejo antes de, del sacrificio de esos animales para que tener unas condiciones eh, óptimas de calidad, eh, bueno pues dar las nociones, pero sí que es verdad que hace falta más, más difusión y, y eh, también es verdad que, que hasta hace este año eh, no hemos tenido producto para lanzar en todas las tiendas de en todos los supermercados de lupa ahora ya sí es una realidad que sí que, que se está trabajando con carne de cantabria eh, eh, en todos los supermercados entonces ya a veces lanzan folletos eh, están haciendo también en algunas tiendas eh, pues el folleto de comer, del comercializador local del ganadero eh, de hecho han empezado por la tienda de potes temas eh, pues de merchandising de que van a abrir un BM al lado en Potes que era el Lupa era el único supermercado grande que había ¿no? entonces bueno pues eh, eso les hace moverse si el el, ¿no? el otro el compañero el contrario se mueve pues te tienes que mover y por parte de la empresa están haciendo eso y lo que nos falta es apoyo porque eso es hace falta apoyo económico para lanzar folletos eh, para potenciar y y yo sé que en que las o sea, la marcas de calidad sí que han hecho mucho hincapié en la marca del sobao, eh, en otras cosas que no es tanto la calidad de, de la carne, que es, es fundamental, aunque Cantabria ha sido ganadera de leche toda la vida por tradición, eso está cambiando. ¿no? La, la obligación de, de, de cambiar, de tecnificarte a los ganaderos, es tanta la presión y es tan bajo el, el precio de, del litro de leche que está obligando a ese sector a, a cerrar. ¿no? El otro día hablaba yo, con porque le fui a comprar un tanque de, de leche a un ganadero de, que se ha jubilado, y me decía, es que me pagan, la, eh, todavía se hablan pesetas ¿no? en el sector ganadero, pero hablaba, me hablaba que le pagaban la leche a 70 a sete, a pesetas, que son 40 cuare, céntimos. Sí, una vergüenza, es que hay bricks de leche en el supermercado también que vale eso sí, claro, y dices, entonces, eh, no sé qué estamos haciendo, es que eso ya no es LED. Sí. es que las exigencias que les ponen a ellos en en cuanto a calidad de la, de la leche, ¿no? Porque sí que se hizo muchas trampas, sí, se hicieron. Pero la realidad de hoy no, no, no es así. Entonces ahora cumplen unas normativas para poder vender a una lechera, a la Nesle, a cualquiera, a la Asturía Central, eh, unas, unas normativas de calidad que, que son brutales para ellos. Entonces, eh, ¿cómo lo hace rentable? El, el que el litro de leche te lo paguen a ese precio y, y luego haya litros de leche en el BRICS que ya, que ya está a ese precio. ¿no? Entonces, así no se puede competir, es imposible y obligan a la gente, y él me decía, tengo dos hijos, lo vendo, lo quito porque mi hijo no quiere, se trabaja en otra cosa y mi hija tampoco quiere. Y es la realidad que ves todos los días, hay ganaderos que cierran, cierran el chiringuito y, y se van. Sí, porque no es. O cambias o mm, haces una inversión brutal. Lo de las subvenciones. Las subvenciones también están sobrevaloradas. O sea, no es tanto. O sea, claro, yo oigo mucho también en diferentes sectores que, jo, es que a los ganaderos se les subvenciona muchísimo. La subvención es el, el mayor amarre y, y la mayor hipoteca que se ha creado para los ganaderos. O sea. Que hay gente que las aprovecha y aprovecha fondos que, ta sí, claro que hay gente que no hace, que hace la ley hace la trampa, pero hay gente que con esas subvenciones eh, se ha hipotecado en barbaridades de, de dinero, porque te dan una parte, ¿no? te dan un 40% del valor de la instalación y una instalación de para ordeño, ¿no? hoy en día para vacuno, es, es brutal. Entonces solo una, mira una sala de orden, que lo tengo reciente, una sala de ordeño para las ovejas nueva eh, pues está en torno a los 20.000 mil euros o así, sin IVA. Para un joven ganadero que quiere empezar y que no tiene nada, eh, que es imposible. Si no hay, pues allí encima les expropian las fincas, no, no hay propiedad de las fincas aquí las hay, pero es que sin eso sí que, o sea, hay minifundios, ¿no? Aquí está muy dividido Cantabria, hay zonas muy pequeñas, se ha, se ha intentado, en muchas zonas se ha intentado firmar la concentración parcelaria que, que amplían ¿no? la cantidad de, de pastos para de finca. Pero, pero la realidad es que hay, hay poca, o sea, es, no es viable invertir tantísimo eh, con lo que te dan. Entonces, sí. Eh, otro de los problemas que, que creo que tienen los ganaderos y que posiblemente eso también haga que a, a, haya gente joven que no esté dispuesta a, a, a seguir con la explotación, creo yo, es la, la esclavitud que supone, sobre todo el ganado de leche, que son 365 millones de dólares. Yo me, yo me acuerdo que mis padres, mis abuelos, eh, bajaban, había una boda... Y bajaban a la boda y a las 5 o 6 de la tarde salían corriendo, zumbando, porque había que ordeñar, además en aquellos tiempos que se ordeñaba mano. Entonces, la eh, el, ¿cómo se, o ves que se puede ir y.? caminos para que se hagan verdaderas o sistemas, algún sistema rotatorio de turnos entre vecinos o algún sistema de, de verdadera cooperativa, ¿no? no una cooperativa que, que es una empresa eh, con nombre de cooperativa, sino que la gente que está en el, en el campo entre un poco ahí, aunque, aunque solo fuera para poder tener algún día libre, que es... Que es y luego por otra parte también, para la es una barbaridad eh, que todos tengan un tractor, un, una ordenadora, un cisterna o no, un segador, un... es una inversión sí. que... Sí, a ver de hecho, bueno el último que has dicho luego eh, te... Te contesto a la primera pregunta. Eh, sí que es cierto. Mira, yo conozco una zona en concreta donde se planteó este tema, no de decir, compramos una, la maquinaria en, en conjunto y, y se usa en conjunto, porque además hay una zona... Bueno, pasto bastante grande que, que todavía, es, no sé si lo conocéis, en Tudanca todavía se existe, es un sistema de, de parcelación mediante tablillas, entonces hacen como un sorteo ¿no? y las tablillas para donde caigan, pues te toca una zona, u otra, y to eso todavía existe, que se sigue haciendo en, en, en Tudanca, en el pueblo de Tudanca, en el pasto comunal, pero ya quedan cinco ganaderos, o sea, y fue un fracaso porque ellos no, no, o sea, cuesta mucho o sea es un sector que se une y o sea a ver hay mucha gente adherida a los sindicatos eh, no eh, pero es un sector que la palabra cooperativa la repele cuando el proyecto se derivó en la, en la creación de la asociación eh, al final sí no lo ven mal ellos son socios de porque tienen que serlo o sea si no lo no pueden comercializar no eh, pero lo, mínimo que tienen en común es que todos venden el, el, el animal al mismo sitio, ¿no? Comprar el pienso a, eso también lo intenta, bueno, eso también lo intenté, te lo prometo. Fui por varias casas de pienso y otro fracaso porque las propias fracaso. casas de, de pienso no, con determinados ganaderos no querían trabajar, bueno, pues como todos los sectores, pues hay gente mala o, de, o, de, o de, a deuda y la conocen en todos sitios, entonces no que haya bajas, cada uno libremente va a comprar donde, el, donde quiere sí que el pienso tiene que tener unos requisitos de calidad, ¿no? y, pero... donde quiera, nos cuesta hasta que se centralicen en un matadero, o sea, ahora mismo hay gente más próxima a la zona de Reynosa que, que sacrifica el matadero de Reynosa y gente en la zona de, de guarnizo ¿no? y, y donde quiera es que nos ha costado muchísimo o sea, el que sean, el que se asocien y... Eh, es un sector que le, que le cuesta, o sea, creo que hay... no desconozco otros sectores, ¿eh? pero en este cuesta mucho ¿no? eh, hay todavía muchas redencillas, muchas envidias y entonces esto un poco contesta a la primera pregunta, ¿no? de cooperar entre ellos sí que hay vecinos que se ayudan, ¿no? de pues va alguien a una boda, a un viaje y y el vecino te, te ayuda. Eh, sí, pero suele pasar que ese día eh, te ordeñó la vaca que tenía, el tratamiento para mamitis, el antibiótico puesto, eh, o sobre ordeña, ¿no? con la mejor voluntad, pero hay descensos en la producción, ¿no? Y, y bueno, eh, por suerte muchas de las ganaderías que es o, o renuevas o te vas, eh, pues pueden tener una persona, un, jornaleros o sea a, a, a, para los ordeños simplemente y bueno pues más o menos eh, se apañan así o sociedades entre hermanos es lo que está funcionando lo que va las que van para adelante para poder decir lo que porque la vida ha cambiado o sea, ahora la gente quiere irse dos días de vacaciones o a un evento es que es normal o, y o tener, los hijos poder, de, salir, eso. poder salir el domingo es o sea, una vida muy eh, parejas, o sea, hay mujeres, por ejemplo, que, que entran a vivir con, con un ganadero, pero que entran desde un entorno urbano. Y, y uno de los mayores problemas que pueden llegar a tener, y uno de los, hasta que se puede romper la convivencia o no tener tanta ilusión por sacar adelante esa vida en común, en que no hay un coño día libre, que no pueden salir un día a pasar un fin de semana. Sí, sí, sí. Yo eh, lo he eso de eso es, una, es una locura. ¿eh? Es una locura. ¿Y qué te dedica a eso? Es como... Tiras de, de, de hermano, tiras de viejo. El padre, si no está muy malo, que te sí, eche es, es, sería, pero. Es muy difícil. Él es muy esclavo y, y por eso tiende a, a que la gente ya. Sí, que muchos ganaderos está viendo la conversión ¿no? de, de, de ganaderos de leche a, a carne. Y te lo dicen claramente, es que si no el hijo no, mi hijo no. no, no ni si gente que ha quitado las vacas de leche porque los padres han jubilado o sí, lo que no, sea de ordeño no, no porque quiere. no quieren esa esclavitud, no, no quiere, pero es no súper, es, es, que es digno o sea, esa o sea, elección de decir no quiero esta esclavitud, ¿no? También, es una pena, pero es su elección. Y otra cosa que te quería comentar, eh, sabes que, pues, como te habrás encontrado, eh, hay bastantes problemas para pequeñas para las pequeñas queserías, en, en Francia, en Italia, hay grupos que se han, se han unido y se, se han defendido bien, pero aquí una pequeña quesería te, lo tiene muy mal, porque se te, se te piden eh, condiciones, casi condiciones de, de gran empresa, sí hay un Y no, no rentabilizas, ¿eso cómo lo, cómo lo piensas enfrentar? Eh, yo todavía no me he abordado, no he ido al meollo porque la verdad que... Tengo amigos que han tenido que dejar la, la sí, quesería la, la que por... Que sí, sí. En la barra hay muchos... Sí, a ver, yo el modelo que, que sí, quiero establecer no un mucho. poco es el modelo vasco, el sí, modelo vasco en el que hace en el sí, Idiazabal tan famoso y tan estandarizado, ¿no? pero al final es una rentabilidad que, que es real, porque yo estaba hace dos o tres semanas, estuve allí, que unos amigos vienen en Vergara, y, y estuve con, en un caserío con una mujer y es lo que me decía, y te haz la transformación, o sea, no te vuelvas loca. Sí que es cierto que la zona donde yo estoy, eh, eh, tenemos a favor, que llevan todo el mundo, es mundialmente conocido, eh, el turismo se vende muchísimo y que ahí no, ya están hechas las cosas, o sea, de origen, hay denominaciones de origen para la miel, hay denominaciones de origen para el queso, el, la problemática es que, es que no hay producto, la problemática es que ahora mismo el, todos los queseros están, no, no pueden hacer eh, quesos con, con la marca de calidad porque no hay leche, Allí el queso picón, vejes, en cabrales, tienen el paralelo aquí, tienen el mismo problema, no hay no hay leche. Pero Entonces, bueno, mi idea llegas, es rentabilizar un poco a poco. Llegas a rentabilizar una, una inversión de, de eh... las condiciones que te piden. Yo es que ya no sé si es una, una leyenda urbana, sí. pero vamos, yo he, he oído hasta que eh, ten, viviendo en una casa y teniendo la que sería en la casa de al lado, tenías que hacer un servicio Autónomo para no valía el de la casa, unas instalaciones de acero en eso y tal, que es una pasta y que una o dos, o produces mucho y lo sabes vender bien o no rentas. que lo sepas vender. ¿Eh? Tienes que saber vender. Vale, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los franceses los son que venden muchísimo chocolate y quesos y en España hay quesos tan buenos como los y chocolate. Lo mismo. yo mismo que saber que unión que saber hacer unión el no, sí, no, ya estaba no, no, no, funcionó porque ellos eh, desde, o sea, es que existe una escuela de pasto, por eso no, no, la conocimiento de la gente que no, que y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tengo no, no, no, no, no, si algún no, tengo no, no, no, no, no, a lo que se hiciera feliz si pudiera hacerlo no, me da igual que sean ganaderos que mmm, albañiles que lo que quieran, pero que sean vocacional y que lo hagan con la pasión que, que se tiene que hacer todas las cosas. ¿no? Y si son ganaderos, pero les obligaré a estudiar, les obligaré a que se formen, porque no vale con saber empujar un carretillo, sacar el abono de la cuadra, no vale con eso. Yo eso digo mucho a la gente, cuando, a los chavales que empiezan, lo que pasa que no, no son duros. ¿eh? No, son duros de, de rober. Entonces, eh, los sistemas funcionan y la gente hoy en día... Eh, las ciudades están deseando comer algo que no sea plástico, estamos en el movimiento del cero plástico, del, del todo orgánico, o sea, eh, hacer consumo responsable, local, eso es mucho más importante que, que comprar el ecológico que viene de no sé dónde, que ha cruzado, pero es que al final estás comprando algo ecológico, pero ha, cruzado, ha ido a China, se ha basado, ha vuelto, o sea, que, que es digno, ellos tienen su comercio, pero lo local, hay que potenciar lo local y nos tenemos que creer que hacemos buenos productos, y tan buenos como los franceses, o mejor... Pero el... hay que saber venderlo, porque los españoles nunca han dado cuenta Y mejor. Que... Eso, eso, eso, no lo sé. Hay mejor es, claro. es porque eso, el, el francés, bueno, ¿por qué? Bueno, el francés, ¿por qué? Bueno, porque es que saber... Que claro. claro. Porque no lo sabemos vender. Claro. Hay que publicitar también. Espero poder hacerlo rentable. Yo espero, la ilusión por lo menos, que no se me quite y tirar hacia adelante. Duro. quiero empezar con eso, con producción pequeña, o sea, no quiero hacer una producción masiva, ni Ahora, quiero... Creo que, sean, creo que tanto los franceses y, y italianos, a nivel de pequeñas que sería, es que también se les vino encima el problema en un momento de, de, de medidas sanitarias, de inversión y tal, y creo que se han sabido defender mejor que nosotros. Sí, bueno, yo creo que, que, bueno, que puede funcionar y hay que cumplir unas cosas, unos requisitos mínimos, es que te juegas la salud eh, a ver, mi idea es trabajar queso de leche cruda, o sea, yo soy pro leche cruda, bueno, mis amigas que a mí yo, me dirán, ya está con sus... Eh, yo estoy a favor de, de, de la leche cruda, porque es la que nos va a proporcionar el queso vivo, es que es el que te va a proporcionar sus fermentos, sus cualidades, todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no pasterizas tienes que tener unos mayores controles de calidad, eh, bueno, que lo vas a conseguir con la maduración, ¿no? Con las cámaras. Entonces hay que controlar y saber muy bien esos procesos y, y, y bueno, al final la inversión está ahí, pero bueno, nos ayudaremos de, de, de, de, de, de, de subvenciones. Y de mi amiga de el líder, digo, hay que firmar. Así sí, que líderes. muchas gracias a